Hola a todos, mi nombre es María Daniela Pérez, soy psicoterapeuta de profesión y actualmente laboro como la directora de la Fundación Relaciones Sanas, que es una organización sin fines de lucro, que desde hace 18 años trabajamos promoviendo la salud mental en Panamá. Hoy quiero invitarlos al evento Sembrando el Bienestar evento creado por Jutspeak donde estaremos conversando sobre cómo construir tu botiquín ante la depresión. Si quieres saber más información sobre este evento o quieres inscribirte, debes seguir las cuentas arroba Jutespeak Panamá para poder acceder al enlace. Te esperamos.